Bueno, mi nombre es Celia Rosenberg, soy la profesora titular de Investigación Educacional 1. Junto eh, con Patricia Sarlé dirigimos el proyecto El lenguaje y el juego en las situaciones de interacción en el contexto del hogar y del nivel inicial, que es un proyecto Ubasid que tiene sede obviamente en el ICE. En el proyecto nosotros abordamos la relación entre el juego y el lenguaje, y nos interesa en particular analizar cómo los distintos contextos de juego y de interacción social en los hogares y en los jardines maternales y de infantes promueven en los en las niñas pequeñas y en los bebés entre los ocho meses y los cinco años de edad el, el uso de vocabulario, de un vocabulario amplio y diverso. Y, eh, de, y la puesta en juego y el aprendizaje de distintas eh, formas de discurso, por ejemplo, que aprendan a narrar, a argumentar, a explicar, etc. En nuestras investigaciones, nosotros asumimos una perspectiva psicolingüística, que es una perspectiva eh, que desarrolló una, una psicolingüista contemporánea, que es Catherine Nelson, que tiene su anclaje en la psicología sociocultural de Vygotsky. Por eso es que nosotras le damos tanta importancia, un papel preponderante al desarrollo del lenguaje, porque desde esta perspectiva se asume que tiene un, un papel muy relevante también en el desarrollo cognitivo y socio, también socioemocional de los chicos. Y por eso también nosotras le damos tanta importancia al contexto y a la interacción social en general en todo el desarrollo infantil. En este marco, nosotras consideramos que en el contexto actual este conocimiento es especialmente relevante, ¿sí? como todas y todos sabemos en nuestro país, así como en el resto del mundo, la pandemia por... COVID-19 ha impactado fuertemente en, en las experiencias infantiles tempranas y en particular la interrupción de la asistencia de los chiques al jardín maternal y al jardín de infantes y el aislamiento eh, preventivo obligatorio que fue necesario eh, para controlar eh, la pandemia y el confinamiento, consecuente confinamiento de, de los chicas eh, en los hogares, eh, trajo aparejado una reducción muy importante en los vínculos interpersonales de las niñas eh, a, a solamente a. A aquellos, a aquellas, a aquellas con eh, quienes eh, eh, conviven. En este periodo eh, las experiencias infantiles han sido y son eh, muy eh, diversas y, eh, bueno, como es obvio, dependen y, por desgracia, dependen muy fuertemente de las eh, condiciones socioeconómicas del hogar. Más allá eh, de eh, las diferencias entre los hogares, ¿sí? eh, si, sin embargo, asistimos durante este periodo, fuimos testigos de eh, un uso eh, temprano de tecnologías, que bueno, de distinta o índole, dependiendo de modo muy fuerte, por lo que dije, de las condiciones socioeconómicas de los hogares que los chicos ya desde prácticamente de los dos o tres años de edad, en muchos, en muchos casos hacían uso de distinto tipo de tecnología, celulares, tabletas electrónicas, computadoras, etcétera, eh, para comunicarse eh, de modo mediado con, eh, con amigas, eh, con pares, con familiares y eh, también con sus eh, docentes. Todo nos conduce a pensar que la tecnología eh, eh, va a estar cada vez más presente en la vida eh, de los chiques y que eh, bueno, su uso, como dije hace un momento, se va a mantener eh, eh, por lo menos en alguna medida en la pospandemia. Por eso uno de los proyectos que emprendimos casi inmediatamente después de haber comenzado el ASPO fue el registro etnográfico de las situaciones en los hogares en los que eh, las niñas más pequeñas recurrían eh, espontáneamente a eh, dispositivos electrónicos, de eh, distinta índole, ¿sí? a celulares, computadoras, tabletas electrónicas, tanto para jugar en sus hogares como eh, para eh, comunicarse con otros chiques y eh, adultos. Eh, eh, durante este periodo, bueno, 20 familias empezaron a contribuir con registros eh, que le solicitábamos espont absolutamente espontáneos cuando el chico o la hija elige eh, su hijo hacía algún uso de tecnología les pedíamos que por favor registraran con sus celulares esa situación y nos las enviaran les voy a mostrar un ejemplo de Lisandro que tiene cuatro años y que está jugando con eh, bueno un eh, eh, un amiga ¿sí? bueno nuestra idea es analizar la estructura de estas actividades sí eh, el objetivo que tienen, los participantes, el tipo de objeto al que se recurre, las interacciones sociales que se producen tanto en el contexto del hogar como las situaciones mediadas, como en el caso eh, que les acabo de mostrar de Lisandro, y sobre todo la textura lingüística de estas interacciones sociales, es decir, cuál es el vocabulario, las formas y las estrategias discursivas a las que se recurren, eh, digamos que conlleva el uso de estas situaciones lúdicas mediadas eh, por tu tecnología. Bueno, por otra parte, también eh, despertaron en gran medida nuestra atención, nos llamaron la atención y despertaron nuestro interés las situaciones de enseñanza mediadas sincrónicamente a través de plataformas de videollamadas como Zoom o Google Meet, etcétera, que también muy tempranamente, es decir, los jardines maternales, cuando las salas de dos años las empezaron a implementar para, para generar situaciones de enseñanza con eh, las chicas. Y digamos con el objeto de, obviamente, de poder mantener la continuidad pedagógica. Y entonces eh, en los hogares se producen eh, situaciones como las que les voy a mostrar. Eh, en este caso es Elian que tiene dos años y está con su mamá participando de la situación en el jardín eh, maternal conectarte. estamos en realidad él mirando como yo le tiraba veneno a una planta qué hay bichitos en las plantas si sí, no están esas cositas blancas feas hay que curarla la plantita yo también tengo unas mosquitas blancas chiquititas que se meten porque tengo una huerta en casa como nosotros tenemos la huerta Bueno, en este caso, en, en relación con estas, con estas situaciones eh, de, de paternal, nos interesa en particular atender a las oportunidades de aprendizaje lingüístico a que, se dan, a que dan lugar estas situaciones, estas situaciones donde hay una interacción mediada con los, eh, los pares y con eh, la docente, y también tiene la particularidad que está generalmente, no en todos los casos, pero cuando, sobre todo cuando los chiques, los chiques tienen dos años, está, ah, está la mamá o está el papá, hay alguien de la familia, y entonces hay una interacción que es el, el, el chique interactúa con la mamá, en la situación cara a cara, y a la vez de, de, de modo mediado, con los pares y eh, con los les docentes. Entonces, también este año empezamos a llevar a cabo este proyecto y eh, con la colaboración de un jardín maternal y de infantes de la zona de Lugano, que eh, bueno, que consintió a que, um, a que tomáramos como dato de investigación, y por supuesto que con el consentimiento informado de las familias, eh, estos registros, eh, digamos, los Zoom, ¿sí? con el consentimiento de la familia, fueron grabados y nos los entregaron, y bueno, son datos que todavía no hemos analizado, pero que nos interesa mucho analizar porque bueno, han pasado a ser parte de, de una realidad actual. ¿no? Eh, nosotros trabajamos con los com que bueno, los con los com, empezamos a generar eh, una serie de materiales como didácticos una, que básicamente consisten en cuentos eh, videograbados y juegos con palabras memotels etcétera en ambas lenguas en español y en COM y las empezamos a armar junto eh, con ellas y, eh, y se las enviamos por whatsapp y ellos las comparten con las familias, etcétera. Para hacer esto nos basamos en estudios muy recientes que también eh, se desarrollaron en, en otras partes del mundo, en, hay estudios en Estados Unidos y también en, en, en Europa, en los países nórdicos, donde empezaron a comparar, por ejemplo, cuánto comprenden los chicos en una situación de lectura de cuentos cara a cara con las situaciones en las que la lectura de cuentos tiene lugar mediada sincrónicamente, lo que sería, por ejemplo, una videollamada, y las situaciones en las que están mediadas de lectura de cuentos, pero no sincrónicas, sino asincrónicamente. Es decir, eh, un adulto lee el cuento, lo graba, y luego se lo, y con una serie de preguntas, y se las envían eh, a las chicas. Bueno, estos estudios lo que mostraron es que en ambas situaciones los chicos entienden el cuento, aprenden palabras, y por eso también decía antes que, eh, bueno, más allá de que todos queremos estar cara a cara, <ríe> y más con chiques, chiquitos, eh, bueno, también eh, es importante saber que en esas situaciones se produce eh, aprendizaje. Entonces, bueno, para, les voy a mostrar como un pequeño fragmento de uno de los cuentos en español y el mismo cuento en con, como simplemente eh, para ilustrar eh, lo que estamos eh, haciendo junto con este grupo de, de docentes. El baile. Un día, hace mucho, mucho tiempo, un muchacho salió al monte chaqueño a cazar. En eso estaba cuando de pronto se encontró frente a un enorme oso hormiguero. El muchacho se asustó porque sabía que el oso tenía grandes y fuertes garras con las que podía hacerle terribles heridas e incluso matarlo. Pero el oso también se asustó porque sabía que a los humanos les gusta cazar animales silvestres. El muchacho recogió una rama gruesa del suelo y la levantó amenazante. El oso se paró en sus patas traseras con los brazos abiertos, poniéndose a la defensiva. son a son natenaget asopotai je javiak. so un sorlec, ya só potay, ya ha potay, ya só So ya só potay, ya na potay, ya só potay, ya ya son ya Bueno, espero que les haya interesado lo que les eh, comenté Nosotras eh, esperamos que el conocimiento de nuestra realidad que podamos construir a partir de estos estudios y de trabajo con los docentes constituya un insumo eh, para diseñar en colaboración con eh, otros, con estos y con otros maestros también, eh, propuestas pedagógicas que recuperen dimensiones positivas de las matrices interaccionales en los hogares, ¿no? porque básicamente lo que estos estudios muestran es que hay mucha interacción social y que, que, bueno, que se puede potenciar, digamos, que es como una dimensión positiva que se puede recuperar para, eh, para el aprendizaje, es decir, nosotros vemos a los hogares como una oportunidad de aprendizaje para los chiques y para el desarrollo lingüístico, así que con un poco de material, con cuentos y con actividades, etc., los hogares son entornos buenos también para el aprendizaje, y eh, más allá de que querramos estar en la escuela también, pero, pero que puede haber una interacción eh, fluida, eh, escuela o jardín y hogar, y el hogar es una oportunidad también para aprender.